Muy buenas tardes amigos de YouTube, soy de Vamos a hacer una nueva cosecha Hoy estamos a 16 de noviembre La última la hemos realizado entre el 17 y el 19 de octubre O sea que hace menos de un mes Pero ya tengo mi ordenador tan lleno que quiero descomprimir un poco toda la masa ¿sí? Así que vamos a volver a cosechar Hemos dicho que se puede cosechar por semana, cada 15 días, 45, 2 meses, etcétera. Eso va a depender de la cantidad de material que echemos ¿Sí? Pero bueno, en mi caso estamos echando casi 7, 8 kilos a la semana y es mucho material. Así que vamos a remover a ver cómo está ese material después de un mes también de estar dentro del compartimento. Así que ahí vamos. Esto es lo que mencionaba cuando dijimos que habíamos cambiado el sistema de cierre. El anterior cierre iba por dentro de la tela, la cuerda y al estar expuesta siempre en la parte inferior con agua eh, bueno los líquidos no y, y, y un montón de otros materiales hasta miren hasta hasta hay eh, crías de, de usted no sé si la llena a ver pero hay crías de lombriz a ver si ahí hay... mira ahí se mueve impresionante en la parte inferior eclosionaron lombrices es increíble Igual que la otra vez, vamos a ir extrayendo el material que vamos cosechando ¿sí? y lo vamos a ir colocando en, esta, en este compartimento que tiene, que tiene agujeros por todos lados, así se seca y lo, para luego embolsarlo. Muy bien, ya hemos cosechado todo un pote, lo voy a mostrar. Cerramos la de cuerda. No me queda más espacio, no seguiría cosechando. Es importante aclarar que para cosechar conviene no alimentarme en mi compostador al menos una semana para que se seque la parte de abajo, así no haya lixiviados. Uh, sigue cayendo. Sacamos el hilo que queda en superficie. Muy bien, un nudo simple. Muy bien, y otro atrás. Y chao. Ahora vamos a juntar toda la tierra que quedó ahí. Va. Humus, no tierra. Deja ver si se un poco, así lo puedo barrer. Muy bien listo bien aquí tenemos somos bastante y lo hago ahí aquí, para que se seque la mano me quedó bastante negra de la humedad que tiene ¿sí? aquí vemos ya el material recién cosechado de una calidad increíble ¿sí? hay muchas bah, hay varias lombrices no sé si muchas Viven dentro de los carozos de palta, por ejemplo. Por eso es importante dejar materiales de diferentes tamaños. Y por eso también tuvimos ese problema cuando trituramos todo el material. ¿Eh? Pero miren lo que es esto. Esto es el fertilizante natural más importante del planeta. ¿eh? Esto, va a revol esto revoluciona, está revolucionando eh, la forma de... ...cultivar las verduras y recuperar los suelos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de las propiedades que tiene eh, el, este fertilizante o, o este humus de lombriz o compuesto. Estas lombrices las vamos a ir reincorporando al sistema, ¿sí? Vamos a dejar esto más de una semanita que se seque, que llega una, a, una, a una cantidad de humedad, eh, un porcentaje más o menos entre el 12 y el 14%, a, a ojímetro por supuesto... Y lo pondremos en una bolsa tipo arpillera. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la nueva cosecha. Cualquier consulta es más que bienvenida. Gracias por estar aquí nuevamente. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.